A todos locos, aquí estamos Eso es, es, la una y media de la mañana Estamos aquí de partijarda Mira, mira, ahí está el local de ensayo Están ahí todos los trastos listos para partir Y aquí tengo como acompañante Y amante también A Senén. Cuando lleguen los compitrenos, pues nada, cargaremos todos los trastos Y nada Y partiremos dirección hacia Galicia No vais a ver, una caca Pero nada, aquí estamos De, de risas en el local de ensayo Hola amigos In the morning, En el maravilloso pueblo de Castalla Me dirijo hacia la casa del señor Bajista Y vamos a recoger la mierda Para salir a ciudad. Hostia, los Galicia, hostia, una moto A está sobra, tío, ¿qué hacen? Bueno, pues estoy llegando a Casa de Moï Yo creo que no habrá nadie todavía ahí Yo creo que esa será la furgoneta en la que nos vamos. Esa de ahí. Esta. Hola amigos, estoy aquí haciendo tiempo hasta que venga la gente. Y, y wow, tío, es muy curioso, eh. Caminar aquí por el pueblo. Sin nadie. Aparte del puto sonido de la calefacción del puto de Alperix, tío. Que me impide de tener esa tranquilidad absoluta. No sé si lo escucháis vosotros. Me las pelotas. No. Pues yo no sí. Patrocinado por la fábrica. Repsol Y PlayStation, Fletzol patrocinador Fletzol. oficial de la UEFA Champions League. La historia de España ante un joven investigador español que está enormemente interesado que le explique cómo ve él la historia de España Aprende con costo, parte 1 ¿Qué significa la historia de España en las tres Hoy, culturas? Derecho, ¿Cómo se conforma la cultura de del poder político, el poder espiritual? ¿Qué significa la cultura de exterminio, de depuración? Sobre todo esto, eh, ha escrito mucho y excelente eh, Américo Castro En aquellos años de mi formación, yo conozco primero a esa persona de la Iglesia de 1992 Américo Castro bichos estampó contra el cristal <ríe> y quedó así y en Boston Tuning ¿Cómo cambiar el aceite? Uy, si no, como vale. sí. cambiar el aceite del ano <risa> no del coche las otras tenemos que reparar esto, esto, no, es esto no te permite ocurrir nunca esto en Rusia no pasa Eh, vamos al infierno. infierno Al río Al río, el río que te parece. ¿Qué Es el río? ¿En el río qué? ¿En el río qué? ¿En el qué te parece el río? El río, puta mierda Al río de la mar Al río de la mar Al río de la mar ¡Me